Gente de YouTube, hoy iniciemos este mes de octubre como, bueno, ya me entenderán. A lo que me refiero, que ya casi se acerca el mes de mi cumpleaños, noviembre. En realidad, pero no saben a qué me refiero. será más difícil de lo que pensé. Han pasado 10 años desde que no he pintado el cuarto de mi casa. Yo ya me las arreglaré. Por ahora. Al menos... todo sigue bien. Disculpe por eso que, mmm, es que tengo la, la garganta ronca. Mm. O sea, así, así decirlo. Tengo la voz muy ronca, por así decirlo. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide de Luis aquí en YouTube. Y nos vemos. Hasta la próxima, amigos.